Hola, soy Carlota de Oniad y en esta edición de la Real Academia del Marketing te voy a explicar qué es el CTA. Los CTA o Call to Action son invitaciones que hacemos a los usuarios de forma totalmente indiscriminada en nuestra página web. Suelen presentarse, por ejemplo, en forma de texto en un botón atractivo o como enlace. Seguro que te suenan los típicos botones de pide precio ya. Contacta con nosotros ahora. ¿Todavía no tienes tu presupuesto? Estos son algunos de los ejemplos más comunes en lo que viene a ser el llamado CTA. Si tienes cualquier duda, no dudes en consultarnos. Te la respondemos enseguida. Suscríbete a ONIAD TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros